Marisol Tineo Rosario, madre de Gabriel Tineo, joven quien se le impuso presentación periódica por un proceso legal en su contra, denunció ante nuestras cámaras que por razones no esclarecidas del todo, le fue impedido firmar como le fue establecido. Mire, en una minuta, hace eh, como 15 días, me, me lo soltaron y no oficina a firmar, ¿verdad? entonces yo vine a firmar, y que le toca, vine con él, y traje esto, que es la constancia de su cédula, me hicieron el chiste se ahí y todo para que el fin y ahora hay una mujer que llama que el chino y no quiere que el fin entonces hay un muchacho joven y yo no quiero que mañana me lo agarre y me le pase algo porque ellos no quiere, porque ellos no viene el no él no pero ella no quiere que el fin ella es el secretaria de, de, de, de, de la fiscalía según la denunciante aunque su hijo no tiene cédula presentó un documento dado por la junta que muestra los datos requeridos Giovanni Cordero NTN